...en discurso de posesión... ...del presidente Luis Abinader, ...háganos el feedback... ...escríbanos... ...díganos qué usted opina al 829-451-3381... ...esa es nuestro, nuestra vía de contacto... ...a través de WhatsApp... ...con todos ustedes... ...así que ya saben... ...esperamos sus opiniones... ...bueno... Eh, ...miren... ...precisamente de eso... ...se va a tratar el tema... ...que, que voy a poner en el tapete inmediatamente... Medina no estará en discurso de posesión de Abinader, primera vez en 42 años. Por primera vez en 42 Haciendo años. Haciendo lo que nunca se ha hecho. Por primera vez en 42 años seguidos de vida democrática, el presidente de la República Saliente no estará presente en el discurso del nuevo mandatario. Tras la caída de la dictadura de Rafael Trujillo Molina en 1961, el primer traspaso de mando entre presidentes se produjo en el año 1978 cuando don Antonio Guzmán recibió el poder de Joaquín Balaguer. El presidente Medina no estará presente durante el discurso de toma de posesión de Luis Abinader y se marchará tan pronto se produzca el traspaso de mando presidencial, que es básicamente un acto simbólico con la entrega de la ñoña. Sí. El protocolo uh -huh. se regirá o que regirá será el siguiente. Se abrirá la sesión de la Asamblea Nacional, la ceremonia, y se pedirá un cuarto de tiempo en el que las principales autoridades pasarán al despacho del presidente del Senado, que será Eduardo Estrella, ya elegido en ese momento. Eh, Medina estará en compañía de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Una vez concluya el proceso de traspaso de mando, el presidente Danilo Medina se retirará y entonces las autoridades presentes volverán a la Asamblea Nacional para retomar los trabajos de la sesión que incluirán el primer discurso del presidente. En la Asamblea Nacional solo estarán los legisladores que asumirán sus puestos ese día. Estarán sentados con un asiento vacío de por medio en las gradas del Salón estarán algunos invitados diplomáticos. Bueno, ese es eh, la, el anuncio que se ha hecho. Dice además que ante la información de que Medina se retirará tan pronto entregue el mando, ha generado controversias en diferentes escenarios. Mientras que unos eh, califican esta opción de una actitud prudente por el COVID-19, mientras otros la condenan y aseguran que es un acto de soberbia del mandatario saliente. ¿A qué atribuyen ustedes esta circunstancia? Vamos a ver, adelante Yerjan la Antigua, suéltala. Bien, miren, eh, lo primero que había que tratar de entender cuál, cuál es la, la realidad de, de esto. Lo primero es que esto es un formalismo, lo de quedarse ahí sí. yo que estoy haciendo un trabajo de investigación a propósito de los discursos eh, que se han, los discursos de toma de posesión eh, he visto algunas acciones de algunos presidentes que como que no me parecen no me han parecido correctas específicamente del presidente algunos Antonio gestos, Guzmán pues, gestos, gestos pues. Sí. Eh, el momento de un discurso eh, teniendo a, a Balaguer al lado que yo creo que independientemente de que ya era una costumbre de ahora en adelante, lo correcto sería que el presidente saliente se retire antes del discurso. Y paso a explicar. ¿Qué es lo que sucede normalmente? No estoy diciendo que esta sea la razón o lo que lo sea, pero quiero eh, eh, ver el contexto histórico. Balaguer en el 1986 le hizo un reclamo, muy enérgico, lo tenemos Israel listo eso. Yo quiero que, que escuchemos un reclamo que Balaguer le hizo a los presidentes eh, eh, anteriormente que habían participado de, de este discurso, donde él le prácticamente les reclamaba el hecho de que ese lugar no, se, no debía ser utilizado para reproches de un gobierno a otro. Vamos a escucharlo. No voy en estas palabras inaugurales a dirigir reproches al gobierno saliente. Repudio con todas las fibras de mi ser el espectáculo primitivo de otras veces. No voy a ofender a las misiones extranjeras aquí presentes, ni voy a rebajar. Ni voy a rebajar la dignidad jerárquica de esta ceremonia de cambio de poderes con referencias sectarias y con soberbias o exabruptos de ocasión. Aquí no, en esta cita histórica no, en esta es una ocasión de concordia personal, de continuidad democrática y afirmación constitucional, de confirmación republicana. Miren, él dijo, manifestó esto porque eh, varios años antes, en el 1978, eh, Antonio Guzmán, Lento. con Balaguer sentado a, a su izquierda, ahí mismo, Lento. le dijo que había utilizado los recursos del Estado para intentar quedarse en el poder, le dijo prácticamente corrupto, le dijo que le habían robado varias senadurías, o sea, sentado ahí, frente a todos los invitados, él le dijo todo eso, fue una descarga, y entonces Balaguer, eh, bueno, 10 eh, eh, años después, ¿verdad?, Sí. Eh, ocho, años no, ocho, años. ocho años después le, le, le reclamó. Fíjense usted. Sí, le devolvió el favor, pero con, con más altura. Eh, entiendo que el, eh, Danilo ha utilizado la excusa del COVID. Recuerden que no van a estar los funcionarios de él, y por tanto él estaría solo. Creo que es una estrategia que él ha utilizado no, para sí. no verse saliendo solo. Es que porque también a Leonel, a Dale. Dale. Eh, cuando Hipólito Mejía aprovecharon el momento de cuando iba saliendo, pero Leonel iba saliendo con todos sus séquito, ¿verdad? Sus funcionarios. Y intentaron como, como denostar su imagen al momento de la salida, que es una que a veces lo que hace la prensa, para como denostar al presidente que se sale que sale. Imagínense ustedes, Danilo, saliendo solo de, de, del Congreso Nacional, sin, sin nadie que lo acompañe, porque el protocolo no lo permite. Creo que eh, desde el punto de vista político, eh, para él es válido. Eh, creo que es una estrategia. y... Recordarle a la gente que es un formalismo, no una obligación del presidente realmente participar de, de, de este acto, de, de lo que tiene que ver con el discurso, porque el acto Así sí, es. de entrega sí. sí es... Que también es, es simbólico. Sí, es porque simbólico. En realidad, eh, quien le da el poder a, al presidente eh, entrante es el pueblo, con su sí. decisión de votar. Bueno, Francis. Bueno, bueno, para mí es un acto de rebeldía del presidente saliente... No se soporta a sí mismo el hecho de que tanto poder lo tenga que entregar en estas circunstancias. Eh, esas in, imágenes de retórica y de contenido altruista político de Balaguer no, no se... No se ¿Sí? No, no sé, es un acto. Claro, porque eso. El es... otro día comenzó a perseguir a Jorge Blanco. Bueno, ese estaba... Le chubó a Vincho Castillo, no, nada más y nada menos. Ya ese era la. Ese era el el, el, no, el Ministerio Público en ese momento saltó y un juez, como el juez que <risa> no, condenó, por favor. que en paz descanse, por favor. había demostrado toda por su favor. interés en la corrección y Yo Yo tengo más inteligencia que eso. Bueno, pero de todas maneras, eh, <risa> la la actitud del presidente saliente, Danilo Medina, refleja todo lo que es el contenido de pensamiento que él tiene. Eh, no descansa, no, no, no se siente a gusto, si no es él, y eso más que suficiente muestra de la importancia de este cambio, de este proceso que se ha dado en la República Dominicana. De hecho, a quien se necesita allí es quien va a tomar posesión, que es Luis Abinader, y que Luis Abinader tome como experiencia ese episodio para que reconozca cuál importante es ser un preservador de la constitucionalidad en el país, que lo haga Danilo, no él, y que en el reflejo oportuno de cambios, que se están promoviendo a través de grupos internos que, re, que buscan el restablecer a Danilo Medina como, pol, como político y como posible candidato en una reforma constitucional, que sepa qué es lo que se está evitando en este país de una continuidad que podría darnos a nosotros mucho que, que desear. Lo estoy diciendo a la, a la Clara, si no me entienden yo se lo digo más adelante, eh, más clarito. Y eso refleja, vuelvo y repito, ¿cuál es el contenido de pensamiento del que sale? Yo no creo que venga tú a darme un minuto que nunca lo hiciste en el principio. Pero echamos. Eh, he terminado. No, pero mira, ok Mira, pues ya yo voy a venir así con video. Vamos a, a vamos a vamos a escuchar a Carolina, pero antes Carolina. Mm -hmm. Eh, yo te voy a decir una cosa, Francis. Eso de la constitución, donde tiene ahí una disposición exclusiva para una persona, eso no se sustenta. Eso va a tener que cambiarse hoy o mañana ¿En qué o pasado. ¿Cuál es? ¿Para parte? Esa parte que tú dices de habilitar a, a, a Medina. Porque es que la constitución no puede tener, o sea, desde el punto de vista de la lógica, de la dogmática constitucional, no puede ser posible. Que la Constitución de la sí. República... De... Carolina Medina no puede hablar por un minuto. No, no, no. no. A, a, a, en este caso la Constitución no le dice que no puede. En este caso usted tiene Nunca un, un contrato social, No, no, no un no. contrato social en el que usted se puede... Eso lo podemos discutir en otro no, momento. No, pero este es el turno no, pero escucha Sí, pero lo podemos dice, discutir oye, en otro momento. Vamos a dedicar tema. un momento para eso. No, pero, pero es que la, es que la Constitución tiene toda. la no se puede. Claro Carolina. que sí, claro Carolina. que sí, porque son periodos que se están claro. establecidos para. Vamos estable... a darle el turno a Carolina que haya que le Entonces, ¿para qué Adelante. me, me aborda No, porque te estoy diciendo algo, pero tú no tienes por qué contestar. Bien. Claro, pues esto es increíble. Pero es un tema interesante para debatirlo. Claro. Y debiéramos proponerlo. Bueno, sí. por es que sí. en las condiciones eh, miren Vayan como dijo Francis ahí en voz baja hace un ratito, haciendo lo que nunca se ha hecho, realmente es increíble. Eh, no Danilo acepta, Medina sí Danilo Medina va a salir del poder y no deja de sorprendernos. Creo que es una mentira descarada, Deadosa. podría ser, Deadosa, descarada. No descarada. <risa> O sea, decir, decirle al país, a nosotros que lo vemos todos los días, o en los últimos días que lo hemos estado viendo en diferentes inauguraciones, usar como excusa o justificación que no estaría en este acto tan importante para los dominicanos. Se supone que el presidente se debe al pueblo, no a eso que él... Quiere mover o hacer, ¿verdad? me refiero a mover fichas para quedar bien en, en, en momentos en específico, como es el caso. De lo que podría causar el hecho de que él vaya con lo deteriorada que está su imagen en este momento, de que él participe o a su salida. Ya eh, abordó sobre eso y lo que podría pasar, eh, hasta posible abucheo le podrían estar haciendo fuera. O sea, son muchas las cosas a las que él se expone. Pero decirnos a nosotros que él no va a participar por los protocolos establecidos por la Comisión de Alto de Nivel del COVID. Yo quiero esas imágenes, eh, dos imágenes que le mandé a nuestra productora de las últimas inauguraciones del presidente Medina, tanto de la cárcel de La Victoria, donde ahí sale de, al lado de Yana Line, también la inauguración de la terminal de autobuses, donde hay un malestar importante en esta zona porque se entiende que es ilegal y que es inconstitucional, por se ha demostrado que, no, que hay, un, hay una mala interpretación de eso. Eh, sí, no, pero a lo que me... Okay, pero del ah, constitucional. No, de, pero, sí. Del de, constitucional. Eh, sí, del constitucional. Hay sectores que lo plantean ya y entonces a nivel... Pero sí. lo que quiero destacar de estas dos informaciones sí, es que Danilo Medina enviaron un comunicado de que no va a participar en la entrega de la banda presidencial eh, por el COVID y tú lo ves ¿Lo hizo no por no. escrito fue no una, por escrito una, una no pero acla aclararte. No, él, él va a entregar la banda presidencial eh, en el senado en el senado él pero la no va a entregar ser, de lo que él no va a participar es este, del discurso de, que este no, después de pero no va a estar de manera eh, ahí o sea según, según, no va a participar no, se va, porque se no se lo se lo va a asamblea. según según Ramón Peralta lo explica diferente lo explica en el periódico de que el protocolo en acuerdo de la transición es que el presidente asistirá ...en un encuentro breve en, en el, el despacho, en, en el despacho del, del senador. El el presidente del Senado. Entregará al presidente del Senado la banda... Para que ...y luego sale la comitiva hacia la asamblea para iniciar la sesión. Yo he escuchado hoy aquí de que se inicia, se inicia la sesión y se hace un cuarto intermedio... ...para retirarse a la oficina, donde Danilo parece ser que no quiere ni siquiera que se televise... Cuando sí, él se, se quita la se banda... Va y se, lo se va a televisar. Yo la, la, eh, el problema es ese, es que tenemos una, una, muchas informaciones cruzadas. Sí. Se, ya Gustavo Montalvo ha anunciado que la oficina donde eh, del presidente del Senado va a estar, en ese caso de la Asamblea Nacional, va a estar, van a, se van a instalar equipos de televisión para que esa parte sea transmitida en vivo el momento de la entrega. De ahí es que Luis Abinader parte... Al, a la, a la asamblea, a la al Salón de la Asamblea Nacional para entonces emitir su discurso el, eh, le envié a producción el, el protocolo eh, de manera escrita donde destaca cómo sería, que lo tenemos acá lo que sí es que Danilo Medina se está cuidando ahí no hay duda o sea, decir como lo dice acá en el comunicado que se ha establecido por temas del COVID y demás, eso es totalmente falso Falso de toda falsedad. Hay que destacar una de las figuras que estará en, en este acto importantísimo para nuestro país. El señor Mike Pompeo. Hay que recordar eh, cómo se vieron en un momento determinado o cómo podrían estar las relaciones de nuestro país. El Miren protocolo. el acto protocolo. Es el protocolo. Así es. Envíame eso, me lo voy a enviar. Ahí establece, y las personas lo pueden buscar, cómo se hará. Hay que destacar cómo están las relaciones o cómo se vieron un tanto tensa en nuestro país cuando el círculo de Danilo Medina tenía interés de hacer una reforma constitucional para un tercer mandato y la supuesta famosa llamada que se le hiciera al presidente Medina de parte del señor Mike Pompeo. Usted dirá, pero qué relevancia o e importancia tiene, tiene, porque sabemos los intereses que tiene Estados Unidos y cómo mueve fichas para que se den una cosa u otra en los países y de alguna forma, esto tuvo muchísimo eh, impacto en lo que tuvo que ver con la des, desistir y la presión social que había en la República Dominicana, de ese interés de continuismo que tenía el presidente Medina. Eh, otra de las cosas que nosotros podríamos eh, destacar, que ya ayer ya lo, lo citó, lo que podría pasar, y verse un presidente solo saliendo, que ya de hecho hasta Amado aquí ha hablado, de esa soledad del poder, y tú mm. estar tanto tiempo eh, siendo el jefe de Estado, donde todos te preguntan, donde todos se te acercan. Yo pensaba en Margarita Cedeño, que tiene 20 años, siendo primera dama y vicepresidenta. O sea, volver a casa prácticamente como un mortal, mortal normal. Eh, si no tienes los pies en la tierra y la cabeza bien puesta, esto de alguna forma claro. puede afectar el ego de las personas. Señores, cierro diciendo que el presidente Medina... El presidente Medina, a ley de cuatro días de salir de la, de la presidencia de la República Dominicana, deja, deja una sensación de malestar en muchos ciudadanos eh, dominicanos. Cierra o termina un gobierno con diversos escándalos, aún a días, aún a días de salir del mandato, eh, las especulaciones, los escándalos en el manejo estar haciendo de manera apresurada eh, inauguraciones en momentos donde supuestamente el COVID y el distanciamiento tiene el que ir a cortar una, una cinta. Esa cinta sí la puede ir a cortar a la terminal de autobuses o ir a Najayo, pero él no puede participar de manera eh, como se, como está eh, normalmente eh, establecido o es acostumbrado. Bueno, sí. okay. Bueno, no, no, decir okay, que okay. nosotros... Eh, las expectativas del discurso de Abinader es una persona eh, un tanto decente podrá citar algunas u otras cosas en, en directo a lo que ha sido el mensaje del cambio y demás no creo que en ese ese día asuma posiciones firmes de no, ataque no, no. y hasta ahora pues se ha manejado sentido. de manera muy bien. Sí. Pero eh, probablemente haga un discurso con, muy técnico en, mostrando uh -huh. cuáles serán su y tendrá que tirar su riflazo, porque si no, este es un país de guapo. Sí, sí. No, y las <risa> expectativas es, son altas. Exactamente, entonces tiene que tirar dos o tres cositas. Hay una cosa, eh, la gente tiene que entender lo siguiente, legalmente el presidente saliente de la República no está obligado a participar del evento. Su única obligación es entregar lo que simbólicamente indica que usted ha sido elegido por el pueblo dominicano como presidente de la República la banda presidencial, que es la ñoña, como la gente le dice. Eso es lo que tiene que hacer. Incluso si él la entrega, se la entrega al presidente del Senado y este se la pone a Luis Abinader, eso es lo que se estila. De hecho, en ninguno de los actos se ha visto que es el presidente saliente que se la coloca al otro, sino es el presidente del Senado, por un asunto de que el presidente del Senado en ese momento las cámaras conjuntas se convierten en Asamblea Nacional y él es el presidente de la Asamblea Nacional. Él es el presidente del primer poder del Estado, poder que representa de alguna manera a la gran mayoría del pueblo dominicano y por esa razón es que el presidente de la, de la Cámara de, de, del Senado, presidente de la Asamblea, al mismo tiempo le pone la banda presidencial al presidente que comienza su mandato en ese momento. O sea que no es una obligación de Medina estar ahí, lo que sí es elegante. Lo que sí es elegante y respetuoso estar ahí. A él no se le abandonó ese día. Leonel, él, Leonel lo colocó ahí en el 12 y se lo entregó bueno, y permaneció. Pero Lionel y él eran de la, sí, del era, mismo partido. Tal, ya eso era más suave. No, pero entonces Lionel lo recibió de Balaguer que era sí, mucho no, más, sí. Sí. era un líder y lo recibió de Balaguer y permaneció ahí y, y el discurso que hablaba no, y el creo que lo mencionaba no, Hipólito se mantuvo ahí también sí, cuando, claro. lo, cuando, y, cuando le entregó a Leonel y es decir que no creo que haya que haya de parte de Luis ningún ninguna actitud para reproche mira. al gobierno saliente porque para eso tendrá su tiempo recordar que pero Luis Abinader nos reconoció el triunfo de, de sí, no pero eso Sabinader. eso son pero otras circunstancias para que mira fuera. Eh, esas ver, fueron otras sí. circunstancias mira hay que recordar también que en el 2016 los legisladores de la oposición y los legisladores de la oposición, incluyendo Alianza País eh, el Partido Revolucionario Moderno y creo que es reformista, también salieron y no escucharon eh, o sea, no, no, no estuvieron en, en el momento de la juramentación del presidente Danilo Medina sí, salieron, igual exacto. lo hicieron el 27 de febrero sí. que salieron para no escuchar el, el discurso es decir, de Danilo fueron, Medina o sea, ha sido... hicieron, hicieron eh, quórum pero no Participaron de la, se de la sesión. Mira, miren, eh, en definitiva, si nosotros nos guiamos eh. por aquel artículo que yo te recomendé y que creo que tú leíste, sí. el, de, el de Guillermo Guzmán, sí. indudablemente que eso retrata esa actitud que dice Guillermo Guzmán, el ex jefe de la Policía Nacional. En un artículo que escribió, yo no sabía que era psicólogo, o pues, se asesoró con un psicólogo, porque hace un retrato, intenta hacer un retrato del presidente de la República. Un ególatra de la categoría como lo coloca, como lo plantea eh, Guillermo. Guillermo Guzmán Fermín, no soporta... Ese, so ese momento no lo soporta. Exactamente. O sea, ¿por qué? Bueno, porque él es un individuo que le gusta que la lo aplauda y le diga lo bien que ha hecho las cosas, lo bien que... Que han sido y Él la... no soporta de que en esta época él debió de ser el que continuara. Exacto. No, estoy, no él entregando. Estoy diciendo, yo estoy hablando de lo que dice el, el, ex, el ex jefe de la policía Guillermo Guzmán Fermín. No no necesariamente tiene que ser mi opinión porque no soy psicólogo, no he analizado las actitudes del presidente, pero me parece que su trabajo, <coughs> perdón, me parece que el trabajo de Guzmán Fermín tiene mucho peso eh, eh, en términos eh, profesionales, lo veo, ¿no? Se nota cuando usted lee ese artículo. Vamos a una llamada telefónica y Vamos. recojo buenos eh, días cuando, después de la llamada. Buenos, buenos, días. Días. buenos días. Saludando a mi <coughs> querido profesor Amado y mi amigo Francis. Muchas gracias. Bueno, pero, pero déle una última de oportunidad al oyente. Sí, Frank. Eh, eh, dígame. ¿Y no será que el señor presidente Danilo Medina tiene miedo de que le canten el merenguito? Se van. Tema, ¿no? <risa> no, no. Eso o o otro que hay que dice vaya sempa, mi compadre, padre, vaya sempa. No, yo, yo entiendo es. que a las afueras de, del Congreso eh, está limitado a, a varias cuadras por seguridad y por el covid. <risa> sí, no creo no que llegue, no... no llegue la, la. la la guagua esa que le pusieron a, a Curi en el frente y luego se lo llevaron preso. que le, Queda con el merenguito. Se van. Sí. Eh, se van. Bueno, eh, gracias al amigo televidente. Bueno, hay, y, y hay, y, hay, un y hay una cosa, señores, todo depende de la actitud. Fíjese la actitud que asumió. Leonel Fernández, después que sale de la presidencia por primera vez, dice, él, me di cuenta que ya no era presidente cuando tuve que pararme el por el globo. Sí, y cuando iba a montarse en el vehículo, cuando iba a buscar el vehículo, vio que había alguien quitándole, quitándole la, la placa, placa número uno. Poniéndole la 80 que yo que. Okay, exactamente, y poniéndole otra placa al vehículo. del eso bueno, se hará eh, Lo domingo. hizo de manera jocosa en un programa de televisión y bueno, ahí me di cuenta que ya no era presidente. Y porque tuvo que pararse en un semáforo en rojo. Y de hecho, eh, la, la vida a un individuo de naturaleza como la de Leonel Fernández, que estaba consciente de que estaba entregando el poder, aunque él dice que se da cuenta es en el semáforo y cuando le fueron a cambiar la placa, como quien dice, ¿qué es lo que están haciendo a, la, sí, a mi vehículo? No cambiando la placa no, usted no es. Eso se hace, ese acto es, se hace ahí mismo, es. eh, ese domingo. Eh. Sí. O sea, hay el que estar preparado para sí, eso. Entonces... Vamos. Refleja mucho de la condición de un servidor público que ha cumplido su eh, periodo y que, de hecho, entregaba el poder a otro. Vamos a una llamada, Francia. Adelante. Sí. Buenos días. Buenos días, señores. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Están muy alegre y con buen ánimo. <risa> sí, sí, siempre. Eh, hay que ser así. Pues la vida continúa. Sí, Además, de la banda no es un problema que yo lo veo como sacratísimo, es un problema de la vida real en la política y la banda pues como dice el amigo Rosa sí. puede ser entregada por el máximo jefe de la cámara alta o baja no sé no no de la alta ah. de la lo alta más alta, del Senado, baja, alta. No todavía y eso no quita mérito a la, a la postura de la banda important, lo importante es a quién se vaya a seguir esa banda Lógicamente yo nunca he aspirado a ella porque no me gustan las bandas. Ok, <risa> mucho gusto. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, doctor. Un placer. Gracias, Mira, escucharle. en lo que sí yo estoy consciente de que ya los tiempos políticos son distintos y las circunstancias que hoy nos eh, invade de forma... De, eh, no premeditada de forma que la pandemia tiene muchas condiciones en la cual ahora vemos que se ha, se ha refugiado el presidente Danilo Medina para no permanecer allí había algo de connotación de que él no fuera reconocido por el que le está recibiendo pero lo correcto es que debía de mantenerse el protocolo que por 42 años la República Dominicana, quien sale, debe de... Eso es como una especie de muestra de rendición de cuenta. El hecho de que esté ahí y que permanezca ahí. Sí. Para mí es una condición de rendición de cuenta, de, de sostener su compromiso que ha concluido ese día se ve como si estuviera saliendo por la puerta trasera yo yo considero bueno. yo considero que es un absurdo eh, un presidente sentado ahí escuchando a otro presidente hablando incluso a veces haciendo algunos algunos reproches sí. y, y entonces limitándose un poquitico el, el presidente entrante a decir cosas que quizás quisiera decir porque el presidente está sentado ahí yo entiendo que es correcto y eso de ahora en adelante es posible mm -hmm. que cambie y que inmediatamente se entregue bueno, la banda presidencial el presidente saliente se vaya bueno, y así eh, que... es legal porque ha sido una tradición. Sí. Mire, yo quiero aprovechar el momento para que...